Chicos, otra vez en el escritorio, como no que acabo de subir un vídeo El de patinando sobre hielo Que estoy aquí en el estreno Y... Mmm, hoy estamos al lunes y para esta semana que tenemos planeado? Es que para esta semana creo que no tenemos Nada planeado así Así un evento o algo Tengo varias cosas que hacer De subir vídeos y eso Y que empieza el calendario de viento pero es que fuera de eso... Así que va a ser una semana así, relajadita, que llevamos un... ¿Cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Um, que no me sale. Um, un ritmo muy, muy acelerado. Así que esta semana para bajar, descansar, que ahora vienen las navidades, que ahora empieza diciembre, que ahora empieza todo lo bueno. Así que, pues eso que estaba aquí editando el blog haciendo deberes haciendo cosas y todo como siempre y mirar he encendido las, una de las velas que hice la semana pasada ya sabéis que a mí una de las cosas básicas que tengo que tener yo siempre en mi escritorio son mis cristales y mis velas y aquí tengo esta que hice yo la semana pasada, que hice así, siempre hago una tanda, así Que me suele durar un mes y medio, algo así. Y bueno, en este caso le eché olor de Navidad, así que esta huele a vainilla, naranja, canela, clavo... Una mezcla de olores navideños, muy buena. Ay, huele muy bien. Así que eso... Y bueno, pues seguimos blogueando a ver qué, qué se cuece para esta semana, que es que tampoco tengo planeado. Es que ni siquiera tengo exámenes esta semana. Es que es muy fuerte. La semana que viene sí tengo uno o dos, pero es que no sé. Ah, sí, ya es una cosa. Es que ya, ya, me, ya me estaba sospechando de que no pasaba nada esta semana. Es que eh, tenemos fin de semana largo porque la semana que viene es el Día de la Independencia de Finlandia Que cumple ¿cuántos? 105 añitos ya Finlandia Así que tenemos un fin de semana largo Y fuera de eso, nada Ya más adelante os cuento lo que tengo para hacer yo para este fin de semana largo que es muy fuerte Buenos días, estamos a martes Y ay, no veo nada el flash estoy quedando ciego a ver vamos a poneros mejor así que bueno esta semana ella va cobrando más sentido lo que van... vamos a hacer más ahora a ver que hemos planeado varias cosas para hacer esta semana el viernes bueno vamos a, a ir en orden a ver que me estoy liando el miércoles o sea mañana vamos a ir a hacer la compra como todos los miércoles y me voy a comprar ya los calendarios de ambiente que yo una semana intentando comprármelos pero todavía no ha surgido la ocasión y qué más luego el viernes en... mi hermana tiene un concierto de acordeón porque ya toca el acordeón, vale Ay, ¿qué? ¿qué? hay que esperar a luna que hay que esperar a luna Ah, nada, vale. Que mi hermano toca el acordeón y este viernes tiene un concierto. Y aparte de eso vamos a ir a, a comprar la decoración de Navidad de este año, que ya veréis que chulo, porque vamos a hacer una cosa bastante chula y bastante típica de Finlandia. Así que pues ese es nuestro plan de semana, ahora más actualizado. Y que este fin de semana pues decoraremos que tenemos el fin de semana largo. Bueno chicos, eh, buenos días, ¿os he grabado esta, esta mañana algo? No me acuerdo, bueno, hoy estamos a martes Y mmm, estoy editando el blog de la semana pasada, ahora eh, Estoy dando cuenta que es que prácticamente no os estoy enseñando nada de día Porque es que, eh, os voy a explicar, aquí en Finlandia, bueno esto ya lo sabéis muchos que Aquí en Finlandia, pues el invierno es completamente de noche, casi todo el tiempo, solo hay un par de horas de, de día, o sea, de luz de, de sol al día. Y mirar em, os voy a hacer un vídeo explicando todo esto, aunque ya tengo uno, tengo un vídeo explicando el día más oscuro del año, pero bueno, este año supongo que lo, que lo grabaré otra vez porque está, está chulo. Y bueno, pues eso lo haré más adelante porque pues ahora no es el momento más oscuro del año. Eso es más adelante, es más en diciembre, eso ahora que empieza diciembre, pues a, a finales de diciembre. Y eso, mirad. He puesto aquí en el escritorio un, una cosita de estos, de metal, una cajita de galletas de Navidad. Y así, ah, ya me he acordado, esta mañana sí que he grabado de fondo estáis luna escuchando tiktoks y mmm, qué más me mm, voy a venir aquí que se está más en silencio que este fin de semana ya ponemos la decoración de navidad, aunque ya tenemos un par de cosas, mirad me voy a sentar aquí en el balconcito este que tenemos aquí en la escalera mirad que guay está esto, ah, mirad aquí tenemos un arbolito de navidad que cuando saqué las cosas del trastero así para revisar las cosas que teníamos y eso pues saqué y dejé aquí el arbolito este Y ahora, hoy en el cole, en la asignatura esta que va de la naturaleza Hoy no hemos salido a, naturaleza, ni, no hemos salido a la naturaleza ni nada Pero eh, lo que hemos hecho, el eh, aseño ya ha faltado Así que hemos decorado ya todo el cole de navidad Hemos puesto los árboles de navidad, hemos puesto las estrellitas de navidad Y mm, todo eso, y lo hemos hecho nosotros y pues eso, ay chicos, por Dios, hay un ratón ahora aquí. Estamos intentando buscarlo para llevarlo fuera. Ay, por Dios, qué miedo. Pero es un ratón de los grandes, no ¿eh? es un ratoncito pequeño. Ay, qué miedo. De los no de los pequeños. Ah, de los pequeños. Ay, pobrecito, está intentando tapar los dos agujeros que haya con silicona. No por Dios es que Buenos días estamos a miércoles, mira el correo estamos a miércoles y como siempre volviendo nos acabamos de bajar del autobús y está nevando esto todo el día nevando y hace menos un grado no sé tanto frío como, como la semana pasada que hacía menos 20 he recogido aquí el correo Aquí está Luna conmigo. Que Luna los, los miércoles tiene banda, que ya va a unas cosas de música en el cole. Entonces, pues normalmente, pues se queda hasta más tarde. Pero eh, hoy no la podemos recoger porque mi madre ha ido al médico y la, la anestesia no puede conducir. Así que eso. Que hoy se ha venido conmigo en el autobús. Y me da que tampoco vamos a ir a hacer la compra. Así que veremos a ver cuando me compro los, los calendarios de viento. Que ya mañana es día 1. Ay, por Dios. Bueno, chicos, hemos pasado un ratito aquí en la sauna. Y ahora estoy saliendo aquí. Que me estoy congelando los pies. A ver si de por horas. Ay, qué frío. Me parece que no hay. Vamos, vámonos para adentro. Ay, qué frío, me congelado los pies. Wow, chicos. Buenos días, estamos a jueves. ¿Y adivinar qué? Ha empezado diciembre y ha nevado muchísimo O sea, sigue nevando ¿Nos ¿No imagináis cómo está nevando Y mirad, se ha cubierto toda la carretera de nieve No ha pasado todavía, el quita nieve Pero cuando pase yo no se Es <risa> verdad Es que ha nevado como 15 centímetros o 20 Una barbaridad Creo que estamos andando por la carretera, ¿eh? No vez, ah, Pues no sé no, la raya está aquí, tía. Aquí. Venga. Ay. A mirar. Uf. Madre mía. Y um, esta mañana hemos abierto ya el calendario de viento. Pero esas cositas, si las queréis ver, seguirme en Instagram. Que ahí es donde voy a subir. Los calendarios, si queréis os enseño lo que me ha tocado, pero como lo abro y eso, os lo enseño por Instagram Mirad chicos como ha nevado, ha nevado muchísimo, a ver si hay correo a ver, no, oye hay no Anda mira, renos, mirad, ¿los veis ahí? Renitos Ay... Ahora estamos en casa que tenemos que... Creo que tenemos que limpiar este caminito De la nieve y eso Ay, mira, se nos quedan ahí mirando Y... Eso Ay, mañana ya es viernes Ah, mira, ya se van, ¿no? Mira Ahí se van Mirad chicos He quitado toda esta nieve Y he limpiado ay, La parte de esta No sabéis cuánto cansa Quitar la nieve Nunca la había quitado así tanto Encima con palas Porque la máquina no sabemos usarla El quita nieve ay, es que... Mira, Yo me voy adentro que todavía ni siquiera he merendado ay, ay. Bueno. A ver, aquí las botas. Ay, se me ha sacado todo. Mira, chicos, ya, está, ya estamos dentro y todo. Me voy a comer lo que me ha tocado hoy en el calendario de, de aviento que lo voy a enseñar. Mirad, esta, esto que será. A ver, lo voy a abrir y os lo enseño. Mirad, es como un caramelo. Parece chocolate en la cámara, pero en verdad es así como rosita, ¿eh? Uy, qué maldito. Mm, ¡Ah! Está blandito. Está bien, está rico. Mm, qué nada más que un papel. ¿Dónde Ahí. Ahí está? Aquí. Dame la silla. ¿Cómo que la silla? Que voy a coger una cosa que... Mirad chicos, hemos puesto aquí todas las velitas, aquí en la chimenea. Y mirad, he hecho aquí este arbolito con una revista que si queréis os enseño... Eh, os enseño cómo, cómo se hace. Que es bastante fácil con revista, pegamento Y ya si queréis lo podéis pintar Y eso Y aquí estamos que vamos a cenar Gambas Porque a mí no me gustan las gambas Picos Y mmm, por ahí están cortando queso O sea, una cena española Y mmm, eso Mañana ya es viernes Y va a ser un día muy chulo Bueno chicos, mirad tengo aquí mi gorro navideño súper largo Es larguísimo este gorro, eh Que mirad lo que ha tocado hoy En el calendario de viento ya les da un bordisquito, ¿vale? Pero no pasa nada vamos a enseñar un Un chocolate así Un típico este de arroz inflado Que ahora nos vamos a A y nos vamos a Robaniemi, mira Luna Se ha arreglado Mira qué guay, qué guapa Yo, es que siempre Siempre me gusta ir arreglado me falta la ¿no? A lo mejor me habré, hecho, me habré hecho esta camisa y eso. Y, y ya está. Que ahora nos vamos a comprar el árbol de Navidad real. Que vamos a tener un árbol real este año. Los calendarios de adviento. Y ¿qué más? Ya está. Así que os llevo conmigo. Vale, aquí en Minimani eh, vamos a coger a lo mejor ahora los el pie este que se pone... ¡Ay! Que se me cae todo. Eh, aquí se pone dentro del árbol y se aprieta esto y así se sujeta el, el pino. O sea, se lo metes aquí al pino, lo amarras así, esto se, se da vueltas y se sujeta. venía un concierto que tenía Noah con el acordeón Mira. bueno ya hemos salido del concierto mirar. es aquí en el teatro de Robaniemi y ahora nos vamos a hacer la compra semanal al super y ya a casa que mañana vamos a montar el árbol y todo Así que vamos. Mira chicos, ya estamos en casa, vamos a cenar aquí unas pizzas. Y nos vemos mañana, que mañana vamos a decorar esta ruta de la casa de Navidad. Vamos a cerrar pizza. chicos, buenos días, estamos al sábado y ha sido una mañana de limpieza total, y me he hecho algunas fotos con el árbol y ahora estoy viniendo aquí al trastero esta casita que tenemos al lado de nuestra casa es un trastero y aquí voy a sacar ya las cosas de navidad que ya vamos a decorar así que a ver si consigo abrir a ver, a ver Bueno chicos, mirar, hay que quitarle algunos plásticos todavía, pero es que... O sea, mirar... Es que es precioso el árbol. Hay que limpiar ahí abajo. ahí me voy a alejar para que lo veáis entero. Y esta luna, miradla, Pero es que mirar qué bonito. Ahora hay que decorarlo y todo eso, pero... Qué bonito. <risa> eh, hemos de... Nos ha costado muchísimo ponerlo porque hay que ponerlo bien recto, que no esté torcido, que... Mmm... Encontrar la parte bonita, que no tenga calvas, que no tenga ramas así, rodas ni nada. Y es que es precioso. Bueno, chicos, mirad qué bien que nos ha quedado. O sea, se ve súper natural. A ver, voy a cerrar aquí otra vez para que. ¿Y qué? Sí, es que hace calor. Ahora sí, a ver, un momento. Ahora sí, lo veis. Es que ha quedado precioso el árbol, ¿eh? Super natural, sin muchas cosas así. Y hay bolitas así escondidas. A ver, así ah, ahora mejor. Ahora sí lo veis. Esto va así como oscuro. Tiene así un montón de cositas, pero se ve natural. Aquí a lo mejor le falta algo. Ahora miramos a ver cómo no, que Los huecos que se han quedado sin nada y... mira chicos así me ha quedado la escalera Me ha quedado bastante chula Es mejor de lo que me pensaba Mirad Aquí tenemos este árbol desde hace ya un mes Así malamente puesto Que ahora lo tenemos que poner bien Aquí he puesto A ver, eso queda mejor desde aquí si sí, Luna va a hacer para su cuarto sus propias decoraciones, mira, Luna ha cogido algunas ahí. Mirad, así ha quedado esto. Y ahora, en, en, en la caja que nos envió la abuela desde España, nos envió también estas decoraciones. Y esto es como una escalerita. A ver, pues enseño. Como una escalerita, y aquí están los duendes y eso. Que me parece que lo voy a poner aquí. Sí, quedamos un mono aquí. Lo voy a poner aquí. Son las 3 y media Y vamos a comer una pizza Que hemos hecho ahora rápidamente en el microondas Ay, por Dios, cómo cansa Decorar y limpiar todo, o sea ¡uh! Encima que esta casa ahora Es mucho más grande que la del año pasado O sea, madre mía Total, que ya está todo listo Y... Bien Vale, chicos, mirar ahora vamos a cenar aquí A ver, no, a probar las albóndigas Probarlas, ¿Están buenas? Es que lleva una semana caducada al La se está duchando, me parece. Mirar el picoteo tan bueno que me he preparado aquí. Mirad. Y vamos a ver una peli. De la de A todo tren, de Santiago Segura. O sea, mirar qué panorama navideño que tenemos. Me encanta. Y aquí con la escalera. Me encanta. Hemos decorado todo súper bien. Bueno, chicos. Mm, buenos días. Estamos a domingo. Y mirar, está nevando bastante. Mirar aquí el manzano y está nevando. Es que en la cámara no se aprecia bien, pero es que está nevando bastante. De fondo está tocando el acordeón. Yo acabo de abrir ahora el calen los calendarios de adviento y mmm, he subido algunas cositas en, en Instagram. Tengo que ordenar un poco mi habitación que está haciendo un desordenado. Mirad, estos son los chocolates que me han tocado por ahora en el calendario ese gigante que me compré yo el otro día Hoy me ha tocado este Así que bueno, pues eso Mirad chicos los copos de nieve que están cayendo, o sea, tienen toda la forma de copito de nieve ¿Ves? Mirad que bonitos Qué monada, me encantan Estoy aquí montando este árbol de, del año pasado pero ponerlo por aquí fuera Y ahí están, bueno, en otros países Lo que se hace en los jardines es cortar el césped En Finlandia Se quita la nieve Con estas máquinas que, bueno, es como quita nieves Y mirad, echa la nieve por ahí Mira chicos, nos hemos venido aquí ahora al lago Con la máquina para quitar la nieve así Para poder patinar por aquí Mirad. ¡Tium, tium! Mira chicos, acabamos de comer Y ahora estoy aquí haciendo un planning Porque vamos a intentar hacer nuestra casa O sea, la casa en la que vivimos ahora Pero mmm, en una casita de jengibre ¿Qué? que me Ay, por Dios. El odio que le mandé antes riéndome. ¿Y que le mandé una puta. Bueno, que vamos a hacer nuestra casa en una casita de jengibre. Entonces estoy planeando, porque hay que hacerlo todo bien a medida y eso, para que salga bien la casa. Así que si queréis verla, pues estará en el próximo vlog. Porque hoy es domingo y ya se acabó el vlog. Que mañana ya es lunes y no hay colen porque es puente es el día de la independencia y pues eso